Hey, welcome to Peterson Art and Games Aquí de vuelta Y en este pequeño y breve video Simplemente quiero mostrarles eh, Las insignias Emojis Y bueno, pues ya tenemos la opción Desde hace ya bastante tiempo La opción de miembros del canal Este es el video en el que muestro Mi p*** <risa> No, el que muestro precisamente esto de el... El... Las insignias simplemente a la forzosamente tienes que hacer un anuncio, un video, eh, anunciando que ya tienes los, las nuevas este, insignias y emojis. Es, es parte de, ahí eh, lo dice, crea un video para explicar por qué, el, por qué los miembros son tan importantes para ti y qué vas a ofrecer a tus fans. De esta forma montarán sus, gan sus ganas de unirse y podrá responder a sus posibles dudas. Y bueno, simplemente, pues. Es obvio, es obvio, para ganar dinero, para ganar pasta, coño, joder, o nada, no es cierto. Pero sí, sí, obviamente es una parte importante para obtener un poco de ingresos y a cambio, obviamente, lo que van a obtener es los emojis y los eh, avatares que, está, que estoy realizando, precisamente, podemos ver algunos aquí, algunos ejemplos ya tenemos varios, varios, varios, varios, tenemos este último no lo voy a poder añadir, este hasta que obtenga más eh, miembros en el canal en youtube, aquí solamente aquí en youtube, en Peterson Art and Games, eh, los emojis pueden seguir creciendo más y más y más conforme más miembros se vayan uniendo y pues ya tenemos cuatro, tenemos el Q, de hecho se los voy a mostrar se los voy a mostrar este cuáles son los eh, avatares que tenemos hasta el momento Déjenme checar y pues solamente son cuatro de hecho ya hice hasta cinco, o 6 me parece y este lamentablemente pues no voy a poder ponerlos todos porque resulta que eh, pues youtube ya saben te los mete. tenemos eh, bueno los, los tengo aquí combinados con otros pero bueno está el Q, youtube de o sea, a sea aquí se ve más, no, el cool youtube no se ve, carajo, joder es que son chiquititos cool youtube, el like youtube, el like tenemos el o, oh, ese también está el o, oh. y tenemos el rage ¿no? o sea, a ver aquí sale, rage también tenemos el SAT ya listo preparado y también el love también preparado, pero pues vamos a ver si si alguien se une el, ahí los precios ahí se veían eh, lo mínimo son 9 pesos mexicanos y lo máximo son este, 49 pesos mexicanos para la oferta de miembros pues le puse unos niveles unos nombres de niveles que realmente no tenía ni como no tenía ni idea pero le puse soldado recluta soldado reconscripto soldado raso soldado marine soldado de primera <risa> En bien este, la Peterson Army bien, este, bien militar no el, el, el chico loco bien militar eh, pues ahí se los, dejo, se los dejo y pues en cuanto a los emojis pues son un poquito diferentes eso simplemente es a la hora de um, no sé cómo se maneje creo que es a la hora de puedes pues este, comprar un emoji o algo así, no sé cómo esté pero las insignias sí, las insignias sí se dan a la hora de obtener este precisamente los niveles de miembro y pues eso es eso es lo que hay ahorita ustedes recomiéndeme qué qué nombres ponerle no qué nombres quisieran poner o qué, qué nombres quisieran que tuvieran los, eh, los miembros ¿no? en lugar de eh, esos nombres de niveles de soldado recluta marine, no ustedes díganme qué qué recomiendan no ustedes pónganlo ahí coméntenlo eh, qué insignia les gustaría que pusiera ¿Qué, eh, qué emojis les gustaría que pusiera ustedes díganmelo y pues gracias a todos los que eh, pues me han apoyado hasta el momento muchísimas gracias este, y pues nos estamos viendo chao